Bienvenidos nuevamente a su canal favorito, Carpintería Creativa Moderna, por un servidor Domingo Freire. Y hoy estamos con el tercer video de esta serie en el que estamos develando todas esas pequeñas diferencias que hacen que un mueble pueda costar más o menos, aunque visualmente parezca el mismo. Y este es un tercer video que es muy importante porque vamos a hablar acerca del profesional que va a hacer ese mueble. Sí, porque en el primer video hablamos acerca de la diferencia entre un mueble estandarizado y un mueble personalizado. En el segundo tocamos un tema muy importante, que es los diferentes materiales y herrajes que pueden conformar tu mueble. Y resulta que la tercera clave para que un mueble pueda variar su costo es el profesional que lo va a hacer. Este video de hecho lo estoy orientando tanto a los principiantes en la carpintería como a los que ya tienen un tiempo fabricando muebles y también a los clientes que les gusta saber cómo está fabricado su mueble. Porque aquí se van a enterar de toda esa cadena de profesionales que puede haber involucrado detrás de ese mueble que tienen o que están buscando. Y también quiero que sepan que en todas las redes sociales me encuentran, como ven escrito acá, Grupo Creativo DF. Igualmente no se preocupen porque les dejo en la caja de descripciones los links directos. Pero es muy importante porque ahí van a poder conocer mi trabajo como carpintero y muchos de los proyectos que no necesariamente muestro aquí en YouTube. Pero ya, ya, vamos a comenzar de una vez con el desarrollo de este video. Y ahora vas a averiguar esas pequeñas cositas, eso que llamamos aquí en Venezuela concha de mango, esas pequeñas diferencias que tú como cliente tienes que estar muy pendientes porque son esas pequeñas cosas que no se dicen a veces y que hacen una gran diferencia en el servicio final de lo que es desde la creación hasta la instalación de un mobiliario de cocina, porque es el ejemplo que hemos estado dando en estos videos. Sí, que serían muebles en general. son muebles en general, pero con la cocina estamos dando un ejemplo de muchos cerrajes, de muchas variantes que podrían presentarse en la fabricación de un mueble. Claro que sí, y además que creo que es una duda muy común que podría tener cualquier persona, porque cuando consulto costos con X empresa, me da un costo y otra me da otra Y la otra es el doble o el triple. Exacto. Y esas diferencias de por qué costos bajos versus costos altos o costos medios. O como dice una amiga mía, pues es, algo es costoso cuando yo no lo puedo pagar. Sí. Eso es un término muy general. Pero vamos a, a decir que para ti es un costo muy bajo o muy alto cuando los comparas. Más que de saber qué estás comprando. Exacto. Ya hemos hablado un poco de eso y que hoy... Eh, queremos como rescatar esas ideas para que te puedas llevar esa información y hacer de ella lo que tú puedas al momento de ir a una tienda o al contactar a un proveedor o a contactar a una empresa en las redes sociales, en cualquier medio para saber pues por qué ese costo o cuál es el mueble que tú quieres hacer entonces para ir cerrando algunas ideas eh, me gustaría domingo que pudiéramos empezar a puntualizar ¿Sí? esas diferencias entre costos bajos y costos superiores por ejemplo, el primero empresa? de todo, de todo esto que vamos a hablar, esta, estos pequeños intríngulos o estas cosas raras, quiero que sepan que Grupo Creativo DF, nuestra empresa, no tiene esos problemas, o se lo dice todo claramente en el presupuesto, lo que contemplamos. Vamos a hablarle, porque a veces vemos unos anuncios por ahí en los que dicen un precio que a veces no responde ni a la cantidad de material que van a utilizar para el producto que le van a entregar. Sí, Entonces, esas pequeñas cosas son lo que vamos a enumerar acá para que usted esté muy atento de qué es lo que le están ofreciendo versus lo que usted piensa adquirir. Sí, que no sea una oferta engañosa y que realmente concibas el producto que debe ser. Algunos no tienen un verdadero portafolio de trabajo. Cuando nos referimos a portafolio de trabajo, pues son esas fotos que puedes ver en las redes sociales o bien si esa empresa tiene una página web, muchas veces son fotos traídas de otros lados, o son creadas, algunas pues no son propias. Sí, no o sea, ahí hay, hay, hay, hay, hay, hay varios aspectos importantes, ¿no? Gracias, Gracias a Dios todos hoy día sabemos lo que es un computador, y hemos hecho trabajo en computadoras desde que estábamos en el colegio, y sabemos que existe el plagio, y sabemos que si usted pone en internet, Cocinas blancas, le van a salir un millón de opciones y fotografías. Entonces usted como cliente tiene que saber que, primero si la foto es real, real puede ser saber si es un render o una imagen creada por computador y saber si esa imagen creada por computador está creada por la empresa que usted le dijo que le va a prestar el servicio. Segundo, el ver si es una fotografía real de un mueble creado por esa empresa y uno de los datos importantes que le doy es que obviamente usted quiere que su mueble quede bello y para eso una fotografía bella es lo que más lo va a inspirar a querer adquirir un producto de esa calidad. Claro. Pero normalmente quien hace un mueble de buena calidad suele tener una imagen sin personajes, sin personas involucradas en el mueble que él fabricó en la estancia final donde lo instaló, pero también suele tener una fotografía en la que esté él, como por ejemplo nuestra empresa el Grupo Creativo de F, va a tener fotografías de las cocinas sin nadie, una vez que están instaladas, porque nos interesa ver cómo quedó ese espacio sí. resuelto con el mobiliario y una fotografía con nosotros. Ahorita, ahorita con, el, con esto que estamos viviendo a nivel mundial de la pandemia, pues muchas personas no pueden ir a visitar el local comercial o que como otros gozan de un showroom, otros tienen una exhibición. Y todos tenemos que ir a lo virtual. Hay que aprender a buscar virtualmente la, re, lo, la empresa que sea la que nos dé la respuesta que estamos buscando. Sí. Y uno de, las, de, las, de, de los trucos que podemos utilizar es saber si hay fotografías con la persona fabricando el mueble. Si hay fotografía de la persona con el mueble ya instalado y es el mismo mueble que estaba fabricando, es probable que sea el mueble fabricado por la persona. Hay que ser un poquito más críticos al momento de ver si tiene o no ese portafolio de trabajo en los medios de contacto de esa empresa. Sí. Otras cosas que no nos dicen o que hacen la diferencia entre el costo de un sitio o de otro es que no nos indican si el mueble es laqueado versus el mueble es laminado. Y ya vimos en los videos anteriores a, los de, a este de esta serie que hemos hecho que la diferencia entre el laqueado versus un laminado puede ser diferente y que el laqueado puede tener... Una mayor o inferior calidad. Y usted es el que tiene que saber si la persona que se le está presentando para el trabajo es la correcta, tiene las herramientas adecuadas, el conocimiento adecuado para darle el mueble que usted está buscando. También pasa mucho que si ha solicitado un mueble para cocina o un mueble para baño, no te dicen si incluye el tope o la encimera. Ah, eso, es, algo, eso es, algo algo es muy común. común. Lamentablemente, y ya vimos en el video anterior... En, los, en las encineras o topes puede haber unos saltos de precios espectaculares. De hecho, en un mueble, quizá de cocina no, pero en un mueble de baño puede irse perfectamente la mitad del costo en solamente el tope que usted ha seleccionado. Es así. Y también esas características pues variarán según tus intereses. Otra cosa que no nos aclara es el tipo de herrajes. El tipo de herrajes es muy importante porque... Solamente para que recordemos un poquito lo que hablamos en el video anterior, solamente que usted decida si su gaveta va a ir con una correa sencilla metálica, pero que tiene una muy buena duración, pero sencilla, va a ser muy diferente su costo a si usted decide utilizar una correa tandem, que además de ser una correa en tandem, que es esa gaveta casi prefabricada, que solamente vamos a cambiar las tapas de nuestro mueble. Y además tiene las características de que cierre suavemente, que tenga algo que evite que se golpee, que abra con solo presionar la gaveta, esas características y la calidad del de herraje tandem que usted haya escogido por ser de una u otra marca que le dé mayor o menor seguridad de que el producto es de mejor o peor calidad, pues eso va a variar muchísimo el costo. Cuando haces otra cosa... Eh, eh, cuando solicitas, perdón, otro presupuesto y no es un producto ya prehecho, digamos que no es una mesita, que no es una repisa, que no es un mobiliario que ya tú tienes en tu tienda online y lo haces según bajo pedido, eh, si es un mueble personalizado, a veces ocurre que la diferencia entre costos de un sitio a otro es que no te incluyen el diseño 3D. También, pero es que, ¿qué quiere decir que no te incluyen el diseño previo o el diseño en 3D o el levantamiento de un plano de la obra que vas a hacer? Porque si vas a hacer una cocina, prácticamente vas a hacer una obra, porque sí. muchas veces hay que remover material, hay que colocar cerámicas, hay que cambiar ciertas estructuras, incluso a la ¿Qué sucede? Que si no te están dando ese servicio porque no lo estás pagando, pues también eso va a tener unas consecuencias de que todo va a ser improvisado. Entonces, el si tú contratas por un lado a tu albañil de confianza te puede hacer un excelente trabajo, pero a lo mejor no es el trabajo que requerías para la instalación final del mobiliario de cocina que necesitas. Entonces, imagínate que tengas que cambiar de lugar las tuberías donde las pusiste o peor, que es lo que suele pasar, que como ya el fregadero va ahí porque la tubería está ahí, aunque funcionaba mejor allá, no lo podemos poner allá, tenemos que limitarnos a que esté aquí porque la tubería no fue planificada en un principio como funcionaba mejor. Claro. Entonces, a veces, ese servicio completo que te da una empresa, por supuesto que va a tener un mayor costo porque tiene un mayor número de profesionales en áreas especializadas dedicándose a que tu proyecto quede perfecto. Y eso es la diferencia también en los costos. Otro aspecto que es muy común cuando solicitamos precios y que nos dicen uno y otro, es que no te aclaran si incluye el transporte. Y ahorita en Venezuela específicamente, y en todas partes del mundo, pero en Venezuela específicamente, tiene que ser un costo a tomar en cuenta, y esto ya sí se lo decimos a, a los colegas que pueden estar viéndonos en este momento, si antes no tomabas en cuenta el transporte, pues tienes que tomarlo en cuenta, porque primero es el desgaste del vehículo, segundo es el moto de la gasolina, y posiblemente el riesgo de ir a un sitio u otro, porque yo tengo un cuento muy importante, por ejemplo, cuando fuimos a instalar un mueble, pero antes de instalarlo, antes de hacer la contratación, pues queríamos saber si podíamos ir en nuestro vehículo particular, porque eso es algo que tienes que tomar en cuenta, sí, ¿Dónde que, vas a dejar tu carro, porque el transportista te ayuda a bajar todos los muebles, lo dejas en el sitio, pero luego tú te tienes que quedar allí con el grupo de instaladores. De, de instaladores para que te coloquen el mueble si es algo que requiere mayor tiempo. Entonces, ¿dónde vas a poner tu vehículo? ¿Hay un estacionamiento privado? ¿O está el estacionamiento del sitio donde vas? Toma en cuenta eso al, al momento de dar tu post. Y, por supuesto, si eres un cliente que nos estás viendo, pues ya vas a saber. Que la empresa tiene que considerar ese aspecto. Siempre, vez, siempre tiene que preguntar. A mí una vez me robaron la, la antena del carro yendo en una instalación. Y yo, por supuesto, supe después que, ah, es claro. que lo dejé en la calle y bueno, corrí el riesgo. Es algo que tengo que asumir por no haber contemplado dónde voy a guardar el vehículo si está en un sitio resguardado. Claro, eso como fabricante, pero como consumidor, como comprador, como cliente. Siempre tienes que preguntar si el, la, el transporte está incluido. Sí. Porque mmm, puede ser que la empresa ya, te, ya haya comprado un transporte especial para llevar todas sus cosas, pero puede ser que tenga un outsourcing y no te va a cobrar lo mismo por ir a dos cuadras de donde se fabrica el mueble que por ir a, a otro estado. A otro estado, por ejemplo, a, a colocarla. Y entonces, si no te lo dicen. Puede ser que te lo digan cuando ya estás metido en el paquete, como decimos aquí en Venezuela, sí. que ya diste la primera parte del pago o que ya pagaste o el medio O que juzgaste a otro que te dio otro costo, donde sí te incluía todo eso. Y, y que tú decidiste no preguntar, porque siempre digo que hay que ser responsables <risas> ambos, la empresa a la que se contrata y el contratante tiene que saber qué es lo que contrató y qué es lo que pagó. Otro aspecto que también te va a hacer diferenciar un costo de otro, es si te están incluyendo la instalación y en eso de la instalación, volvemos a dar el ejemplo, no necesariamente va a ser un mueble pequeño, puede ser una cocina, puede ser un mueble de baño, puede ser un centro de entretenimiento para televisión, un armario, un juego de muebles para tu habitación o para tu sala, sí. si incluye la instalación domingo hay varios aspectos, si subes o no por la, el ascensor... Ah, es que no solo es, no solo es el primero, es que te incluya la instalación, sino que el primero es el que está mencionándoles, Ángela. Si tú vas a ir a una casa, a una quinta que está llano, el sitio que, eh, donde ah, no. vas a estacionar, y está, donde vas a estacionar está a, a, a Pata de Mingo, como decimos aquí de en Venezuela, ahí mismo donde vas a instalar el mueble, o si vas a bajar los muebles una cuadrante y vas a tener que subir una cuadrante con esos muebles o si donde vas es a un edificio y a lo mejor hay ascensor de carga, a lo mejor no hay ascensor de carga, pero está permitido subir los muebles con ciertas restricciones o a lo mejor hay que subir todo por escaleras. Entonces, como de repente tú vives en un piso 10, en un piso 15 y evidentemente pues subir todo el lote de muebles para instalar un mobiliario de cocina 15 pisos, pues no va a ser lo mismo que el no tener que subirlos o subirlos cómodamente, o que las características de la llevada de muebles sean diferentes. Claro. Eso tú tienes que ser muy claro con la empresa y la empresa muy clara contigo, porque si no ese problema va a surgir el día de la instalación. Claro. Además de eso, en la instalación no solamente hablamos de que pensemos que sea obvio que, claro, si me hizo un gabinete para la pared y me dice que lo va a instalar, pues ya, ya dijo que lo va a instalar, pues asegúrense bien de que la persona sepa qué les está incluyendo. ¿A qué me refiero? Aquí en Venezuela es muy común que haya muchos tipos de paredes y por ejemplo le doy un dato, cuando usted tenga un carpintero, eh, arquitecto, ingeniero, lo que usted quiera, póngale el nombre que usted quiera, que vaya a su casa y apenas empieza a meter el taladro, apenas empieza a dar un par de golpes a la pared, la primera opción que le diga, esta pared no sirve, por lo regular ese profesional no fue el adecuado, a ella usted cometió un error grave, porque... Existen diferentes tipos de anclaje dependiendo del tipo de pared, pero obviamente no va a costar lo mismo una pared de concreto armado que es impenetrable prácticamente o que tiene que penetrarla de cierta manera para colocar el anclaje correctamente a una pared de ladrillo hueco o si la pared es de bloque o si de repente usted tiene una pared de drywall. Claro. Todo eso tiene que ser previamente conocido cuando se desarrolla el proyecto, pero se supone que usted ya aprendió un poquito con este video y con los anteriores y usted va a buscar un personal calificado para que desarrolle su proyecto. Claro, y eso estamos hablando del caso de los muebles que se instalan, porque también están los muebles que simplemente colocaron o sea, allá. Si usted compró un aparador, llega, lo pone ahí y ahí quedó. Exacto. Otra Aunque cosa. a un amigo nuestro le rayaron todo el piso por no Ay, haber sí. sido cuidadosos los instaladores, entonces también hay que estar muy consciente de que usted contrató a un equipo que tiene ciertas características de otra cosa que también es muy importante. importante. La garantía. Exactamente, eso es, lo, a eso es lo que iba. A veces no te dan o te expoca la claridad en, en las condiciones de la garantía, de la facturación y de las formas de pago. Sobre todo la facturación hoy en día, bueno, siempre ha sido, pero en las condiciones en las que vivimos necesitamos cada vez ser más seguros de lo que estamos contratando, a quién contratamos y a quién le damos nuestro dinero. Claro, no es lo mismo que ir, como yo le dije ya, con el señor de la esquina, que es una persona que trabaja muy bien, pero no tiene factura, no le puede entregar un documento legal que diga que encargó un trabajo o que adquirió tal producto, porque usted no va a poder reclamar nada. Claro que si usted fue una empresa, esa empresa ha tenido ciertos costos para constituir la empresa, darle ciertas garantías pero también a lo mejor tiene unos costos que usted tiene que pagar por el haber ido con una empresa constituida, pero también ese documento de factura le da a usted una garantía de que el producto que dice ahí es el que le deben haber entregado, por lo menos tiene esa garantía. Sí, esas condiciones de garantía son importantes también porque a medida que tú conoces a la empresa o, o vas relacionándote en el mundo de elaborar o comprar muebles, o comprar cualquier, cualquier objeto pues sabes que la garantía es muy importante, hay unas empresas de tecnología que la tienda te da garantía por 15 días, claro. porque ellos no son los fabricantes de ese celular o de ese televisor o de ese equipo electrónico en general, si es el fabricante te lo puede dar por 30 días o puede ser que se alargue un poquito más. Y en este caso del mobiliario, si tú has logrado cubrir todo lo que te hemos hablado anteriormente, pues vas a obtener un producto con casi nada de, de sí, no, debe, no debe tener defecto, no debe de efecto, efecto. pero de todas maneras, una empresa seria va a tener una garantía con especificaciones de hasta dónde le cubre. No crean esas garantías ilimitadas porque eso no existe o es un sinónimo de que no le están siendo claros que le van a cubrir. Por lo tanto, puede ser que si usted no está claro en por dónde reclamar o por qué puede reclamar, no pueda simplemente hacer un reclamo que sea justo el día de mañana para usted. Bueno, así que esperemos que podamos aclarar la mayor cantidad de dudas que puedes tener a la hora de comparar costos. ¿Por qué una empresa me da un costo y esta otra es otro costo que para mí puede ser mayor o menor? Y mientras más sepas, pues vas a hacer... Un mejor cliente, porque podrás tener todas las herramientas apropiadas para preguntar, para que los otros te respondan, sobre todo, Domingo en estos momentos que hemos compartido con muchos amigos emprendedores que se han conectado a varios lives que hemos hecho acá en nuestro Instagram y en todas nuestras redes sociales, siempre manifiestan que el momento de contactar a una empresa por teléfono o por un mensaje directo, hay que a veces, eh, tienen que hacerles muchas preguntas para poder saber qué incluye. Así que si tú eres un fabricante como somos nosotros, pues mientras más, más claro seas, mientras más detallista seas, mientras más espléndido seas con tu cliente, mucho mejor porque ya no habrán dudas. Y para el cliente pues podrá decir, ah, ya entiendo por qué cuesta o no de esta u otra manera. Bueno, en cuanto a los clientes, creo que con la información que le hemos dado en los dos anteriores videos y en este, ya está un poquito más claro de cuando una empresa le da características que sean las adecuadas para desarrollar el proyecto que verdaderamente quiere recibir. gustado mucho la información que encontraste hoy en este vídeo no te me vayas sin antes suscribirte comentar compartir y darle me gusta al vídeo y no te me vayas porque por aquí te dejo un par de sugerencias que te van a gustar mucho si quieres aprender más de carpintería nos vemos en un próximo video.